Comienza a disfrutar del espacio que mereces en compañía de tu familia. Conoce la nueva Chevrolet Traverse. Una SUV cómoda, versátil y con un espacio interior sorprendente. Ahora luce más atractiva y estilizada que nunca gracias a su rediseño exterior. Rines de 20 pulgadas. Faros LED con IntelliBeam. Con Chevrolet Traverse... Tendrás todo el espacio que necesitas para viajar con el máximo confort. Disponible en dos configuraciones, ya sea para 7 u 8 pasajeros. Cuenta con asientos de piel y el sistema Smart Slide para darte gran libertad de movimiento al acceder a la tercera fila de asientos. Su espacio interior es ideal para llevar las compras, equipo deportivo, y también todo lo que necesitas para las mejores vacaciones. Así, el volumen de carga de 651 litros aumenta a los 2,789 litros, para ser así una SUV incomparable por su capacidad. La conectividad de Chevrolet Traverse está a la altura de tus deseos, ya que cuenta con Sistema de infoentretenimiento con smartphone integration y proyección inalámbrica. Así como el exclusivo sistema OnStar 4GLTE de asistencia personalizada, que incluye hotspot de Wi-Fi para hasta 7 dispositivos. Y también Amazon Alexa Integration, con la misma funcionalidad que disfrutas en casa. En cuanto a seguridad, tiene 7 bolsas de aire, espejo retrovisor con cámara de reversa y cámara 360 para máxima visibilidad. Chevrolet Traverse también cuenta con alerta de colisión frontal con indicador de distancia, asistencia de colisión frontal a cualquier velocidad, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de detección de peatón delantera y trasera, sensores de reversa y control crucero adaptativo. En temas de desempeño, la nueva Chevrolet Traverse tiene un motor de 3.6 litros y una transmisión automática de 9 velocidades. Así es la nueva Chevrolet Traverse. Una SUV con el espacio que tu vida merece. Conoce más de Chevrolet Traverse en chevrolet.com.mx